De que usted mencionó, lo único que se. Bueno, señores, ya ustedes vieron. A mí me gustó eso. Yo no puedo ser mezquino. Aquí hay un verdadero relajo que hay que pararlo. Que cualquier funcionario se cree que está por encima de la ley y por encima de la constitución y que puede hacer y deshacer. Y que la ley nada más se le aplica a los de abajo y a los chiquitos. Y que ellos pueden violar la ley. Y yo creo que eso es un mensaje bueno, que, que en vez de apoyarlo como lo apoyaban antes, di que porque tienen que tener esos tipos en favor por los votos, porque ese es un canchanchan que puede hacer política mañana y hay que permitirle eso, que se lo permitían los demás gobiernos. Todo. Tenía tiempo que no había un presidente hablando así en esos términos. No, dio en la mesa. Yo en la mesa duro y habló con contundencia. Hoy cómo puede ser que porque usted sea diputado, porque usted sea senador, o porque usted sea ministro, o sea vaina, y como él mismo dice, ni siquiera el presidente de la república puede violar la ley, son pena de, de, de, de rendir cuenta. Entonces yo creo que eso, en los últimos tiempos, es uno de los acontecimientos más importantes en términos de enviar un mensaje de enviar un mensaje positivo de que aquí las cosas tienen que cambiar y no pueden continuar como estaban antes. Hoy tú sabes lo que esos hijos de papi y mami, de, de esos peledeístas, atropellaban y ahí, nunca Danilo se refirió a eso. Igualmente en los demás gobiernos, hasta del propio PRD de Hipólito, violentaban y hacían los funcionarios. una vez Nuria Piera le hizo un reportaje en el gobierno de Hipólito, a Silvio Carraco, Hipólito le dijo: No, él no. Así Candelier fue a buscar a uno preso por allá y apoyó toda esa vagabundería. O sea que Luis Abinader, en ese aspecto, ha hecho un gran aporte a esa sociedad. Que lo que hay es ponerlo en ejecución. Mira lo que dijo. También Paliza, porque tengo que decirlo también y reconocer a José Ignacio Paliza, que es el presidente del PRM, dijo que ese señor eh, ya lo habían suspendido del PRM y lo iban a expulsar. Porque hay que predicar con el ejemplo, porque si el PRM ofertó cambio y criticó la forma como el PLD y sus funcionarios no puede hacer lo mismo, tiene que actuar diferente, no puede tapar a un individuo. Que se crea por encima del bien y del mal. Y entonces estos dos jóvenes políticos en ese aspecto han dado muestra. Y yo tengo que felicitarlo. Porque yo no puedo ser mezquino. Yo no puedo ser mezquino. Si es en otro gobierno a ese diputado nada le Mira como el presidente. Pero igualmente hizo el otro día con un senador que fue a buscar un delincuente a un destacamento. Y quería presionar a los policías. ¿Y qué hizo Luis Abinader en otro gesto que también yo lo apoyé en ese momento? Que ascendió al teniente porque se negó a entregarle el preso que tenía varias querellas. Varias querellas por atropello y por agresiones contra mujeres y personas. Un reconocido delincuente de Montecristi. Y ese senador fue a buscarlo creyendo que, oh, pero eso hay que ponerle coto en este país. Que porque usted sea senador o diputado o síndico, usted puede ir a un cuartel a sacar cualquier maldito delincuente. Eso hay que acabarlo y en ese aspecto, Luis, hay que reconocerlo, está actuando correctamente. Está actuando como hacía tiempo un presidente en este país no actuaba así. Porque los presidentes, sus funcionarios cometen vainas y se quedaban callados. Y lo apoyaban. Desde los tiempos de Balaguer, pasando por todos los gobiernos que hemos tenido. Eso hay que decirlo. Porque no, no podemos venir aquí a callar las cosas. Eh, men, hay una disposición también importante. Que puede parar los robos de celulares que tantas eh, Lágrimas le han hecho eh, eh, llorar a las la personas en relación a que el instituto de las telecomunicaciones dominicana, Indotel, estableció una resolución que para eh, eh, activar un celular, aquí está Juan Ramón García, a ver qué fue lo que me puso. El tesorero de la peña, sí, lo, lo, lo vamos a pasar ahorita. Eh, me puso, David, pero no me dice lo que. Yo veo una cosa aquí, pero... Juan Ramón, llámeme para que me diga qué es esto. Llámeme, Juan Ramón, que yo le, le voy a coger la llamada. Eh, Indotel, para activar un celular, hay que dejar sus huellas. Y su cédula. Usted no puede ir. Ah, porque ¿qué está sucediendo? Que aquí el robo de celulares ha aumentado vertiginosamente en este país. Porque van y lo y lo, y lo, lo activan sin nada. Eh, eh, eh, se le pierde un celular y yo me lo encuentro y, voy, y de una vez me lo activan. Eso hay que ponerle coto y por eso tanto robo. Pero se dice que hay tiendas que compran celulares robados, que eso hay que entrarle también. Sí. Tú sabes, la vida buena e útil es útil. Que se han perdido en este país por robarle un celular Que lo matan por un celular Entonces eh, Tengo que decirle que eso son medidas buenas Eso son medidas buenas Que Vienen a ponerle un stop A la delincuencia Al robo ratero Porque es un robo ratero Robarse un, celu un simple celular muchas veces y, y yo creo que eh, eh, eso es